Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es En el Aire, un ciclo de noticias ambientales en video de claves21.com.ar. Sin dudas, la noticia ambiental de la semana tiene que ver con una fuerte campaña de un grupo de ONGs ambientalistas en contra de la construcción de dos represas hidroeléctricas en el cauce del río Santa Cruz. En un extenso documento, las organizaciones plantearon tres argumentos por los cuales las represas no deberían construirse. El primer argumento tiene que ver con la carencia de una justificación energética o económica del proyecto. Las organizaciones plantean que estas represas obedecen más a cumplir compromisos financieros con China que a prioridades energéticas o económicas de la Argentina. En segundo lugar, las ONG denuncian el impacto ambiental del complejo hidroeléctrico, ya que afectaría de manera irreversible un ecosistema único que tiene a dos parques nacionales, tiene a glaciares y tiene un área de importancia para la conservación de las aves en la desembocadura del río Santa Cruz, un área clave para la supervivencia de una especie en riesgo crítico como es la del macato viano. En tercer lugar, las organizaciones plantean que hay un déficit de información pública ambiental. Las organizaciones dicen que desde el inicio faltó información vital para conocer el impacto ambiental de este proyecto en los glaciares, en los parques nacionales y en todo el ecosistema en general. Claves 21 dialogó con Rodrigo Fariña, director de conservación de la Asociación Aves Argentinas y esto nos dijo al respecto. Nosotros eh, estuvimos haciendo un trabajo vinculado al posible impacto de las represas la realidad es que justo una de las especies más amenazadas de la Argentina, en aves, que es el macatoviano, una especie endémica de nuestro territorio nacional, pasa el invierno en tres ríos en las costas de la provincia de Santa Cruz. Uno de esos tres ríos es el río de Santa Cruz. Por lo tanto, ese estuario, esa desembocadura, es clave para el invernado de una de las especies más amenazadas de nuestro país. Ahí se alimenta de peces, lo que no sabemos es cómo la construcción de las represas va a impactar sobre la dinámica del río Aguas Abajo, si eso a su vez va a impactar a las poblaciones de peces y eso puede tener un impacto sobre las poblaciones de aves amenazadas, por ejemplo, en Portuvian. Por otro lado hay una isla en esa desembocadura donde hay una colonia muy importante Pingüina de pingüinos de Magallanes en la cual también desconocemos si el impacto que va a generar la represa va a afectar sobre ellos. El estudio de impacto ambiental no prevé los impactos en el estuario. Habla mucho sobre el lago... Y sobre el posible impacto sobre los glaciares hablados arriba, mucho, habla. Pero eh, río abajo no incluye, incluye muy pocas variables. Entonces para nosotros es de vital importancia eh, restablecer un poco ese análisis y, y realmente entender si las represas en el río Santa Cruz son viables o no. Porque si no, mientras tanto no están dadas las condiciones para que eso se pueda construir. Ahora resta conocer la respuesta del gobierno.